En Internet, ser bastante bueno no es suficiente para obtener el éxito. Internet exige ser excelente en muchos aspectos al mismo tiempo. Por eso muchas pequeñas y medianas empresas se frustran al comprobar cómo sus inversiones en Internet no dan los resultados esperados. Mi nombre es Juan Antonio Pedrero, dirijo Lema Consultores TIC y estoy en permanente contacto con todo tipo de negocios para ayudarles a mejorar sus resultados en Internet. Mi objetivo con este blog es compartir mi experiencia y la de mis compañeros contigo. Si eres propietario o directivo de una pequeña y mediana empresa y sabes que puedes obtener mayores y mejores resultados en Internet, sin duda te interesan los contenidos del blog de Lema Consultor Stick. Si eres emprendedor y tu objetivo es poner en marcha un nuevo negocio, los contenidos del blog te serán igualmente de utilidad. En el blog trataremos temas tan imprescindibles para el negocio online como web corporativa, tienda online, intranets en la nube, sistemas de videoconferencia, sistemas e-learning, etc. También trataremos temas de marketing, como marketing electrónico, posicionamiento SEO, redes sociales, gestión de contenidos, videomarketing, etc. Además, comentamos casos de éxito, estudios de audiencia, planes de negocio, entrevistas y muchas más cosas. Todo ello desde un enfoque muy próximo a tu realidad, gracias a nuestra cercanía con empresas que, como la tuya, buscan en Internet un camino de futuro. Por todo ello, no dudaremos en profundizar en sectores muy específicos para comentar soluciones igualmente específicas, sobre todo en aquellos sectores donde el lema Consultores TIC haya tenido la oportunidad de actuar. La audiencia a la que se dirige este blog es España y Latinoamérica, donde el ritmo de desarrollo de Internet está siendo espectacular estos últimos años y las expectativas de crecimiento son aún mejores. Deseamos que este blog sea participativo, donde tus comentarios y sugerencias son elementos clave de los contenidos. Publicaremos con regularidad y también regularmente te mantendremos informado a través de nuestro boletín de noticias, para lo que debes suscribirte. Como nuestro nombre indica, Lema Consultor Stick es una consultora de lemas y nuestra oficina está repleta de cuadros con lemas que representan de una forma fácil y didáctica el espíritu de nuestra empresa. Por ello, es fácil que en una entrada al blog utilice alguno de nuestros lemas para ilustrar algún concepto. Y como esta presentación no puede ser menos, voy a compartir ahora contigo el primero de ellos. Nada que vale la pena se obtiene sin esfuerzo. Lo destaco porque creo que ese debe ser el punto de partida para cualquiera que desee obtener el éxito en Internet. No hay atajos, no hay éxito duradero en Internet que no se forje con un esfuerzo constante y bien orientado. Por lo que en cada entrada al blog destacaremos las mejores estrategias para que Internet sea una fuente de prosperidad en tu negocio por ello si los contenidos del blog te resultan de utilidad suscríbete es rápido y gratuito encontrarás con facilidad en nuestra web el formulario de suscripción donde únicamente te pido tu nombre y una dirección de email para mantenerte informado y desde luego podrás cancelar esa suscripción en cualquier momento por último si consideras que los contenidos de este blog pueden ayudar a alguno de tus conocidos Compártelo a través de email en tus redes sociales, Facebook, Twitter, Google, LinkedIn. Mi objetivo es que estos contenidos puedan ayudar al mayor número de personas posible para que no dejen pasar las grandes oportunidades que Internet ofrece a sus negocios. Confío que los contenidos de este blog te ayuden a lanzar tu empresa en Internet. Nos vemos en el próximo vídeo.